Bueno, pues, entonces, Evaristo, son todos tuyos. Ok, perfecto. Pues, ¿qué tal? Muy buenos muy buenos días. Este, les doy la bienvenida a esta pequeña eh, cápsula, eh, como, como fue re requerida. Y, pues, esencialmente eh, se trata de tener un, un acercamiento a algunas de las principales ideas que tienen que ver con la elaboración de un portafolio. Este... Posiblemente todos provengan del, del campo del, del diseño, ¿no? Posiblemente haya, haya alguna o alguno de ustedes que esté participando, no sé si ya dentro de, de Tech 21, pero pues la idea es eh, dar una, una guía de cuáles son algunos de estos principales este, antecedentes o aspectos que deben formar parte de los elementos infaltables al momento de elaborar un, un portafolio, ¿no? Y posiblemente, pues en este sentido, comenzaría haciendo una pregunta que como es una, una cápsula, pues no vamos a, a tener tanta posibilidad de interactuar, ¿no? Pero esencialmente, ¿de qué se trata un, un portafolio, un portafolios? Pues esencialmente es un material eh, que sirve como un exhibidor de nuestro potencial este, en materia de, de creación diseñística. Entonces, pues este material debe tener eh, ciertos criterios, ¿no? Eh, muy, muy, muy básicos que podríamos decir, en primer lugar, se trata de la representación de nuestra calidad de trabajo. ¿no? Este quizás sería uno de los primeros puntos que valdría la pena este, sintetizar. ¿no? Este material eh, de, de, de orden gráfico me va a ayudar a la proyección este, de lo que eh, tengo concebido como mi potencial de diseño. ¿no? Y este potencial de diseño, pues, como cualquier actividad del diseño, puede estar en la parte de conceptualización, en la parte de ideación, en la parte de gestión, en la parte de representación misma, ¿no? con las técnicas que se manejan, en la parte de la administración del diseño o en la combinatoria de, de algunos de estos elementos. Entonces, bueno, pues además de, la, de darles la más cordial bienvenida a esta breve cápsula, ¿no? en donde al finalizar, pues por supuesto que tendremos una, un, un espacio interactivo para poder hacer... Eh, preguntas, comentarios y demás. Este, pues bueno, esencialmente, ¿qué, qué hacemos con, con los diseños? Pues después de tener una, una práctica, en este caso académica, pues resulta que cuando vemos atrás encontramos que hemos desarrollado algunos proyectos que tienen gran valor, ¿no? Algunos han sido desarrollados de manera personal y otros han sido pues, desarrollados en conjunto con otros este, compañeros o compañeras, ¿no? Entonces, bueno viene una primera tarea de recopilar todos estos elementos que han sido este, creados, no ideados ya sea de manera individual o en conjunto por, por nosotros. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar en, en, en esta fase? Pues que tenemos un poco de todo, ¿no? Hay este garabatos, ¿no? En servilletas, en papeles, este, algunas anotaciones este, digitales, algunas exploraciones. Y bueno, todo esto de alguna manera también nos permite visualizar quizás eh, un segundo aspecto que yo, que yo rescataría al momento de, de empezar a, lavar, a elaborar uno, nuestros portafolios. Primero, tendría que reconocer que es un instrumento para comunicación que me representa, ¿no? Que representa este, concretamente mi capacidad de trabajo. En segundo lugar, es un elemento que me ayuda a identificar en dónde está mi potencial, ¿no? Es decir, en las, en las materias en las que me ha tocado trabajar con, con, con alumnos, pues de pronto alguna alumna, algún alumno, cuando ya hace la recopilación de todos estos materiales, pues prácticamente en un tiempo récord de dos a tres semanas, pues resulta que hay alumnos o alumnas que eh, de pronto todavía no han definido un perfil este, que les interesa de manera específica. ¿no? Entonces, una vez que hacen acopio de todo este material, pues encuentran que hay este, una afinidad, pues, por ejemplo, por joyería ¿no? o por el diseño de producto o por el interiorismo o por el design management. ¿no? alguna de estas, de estas múltiples este, áreas de desempeño o la combinación de ellos. Entonces, bueno, esta tarea de recopilación, pues muchas veces eh, ya, ya está en un, en un formato digital. En otros casos, pues no. ¿no? En otros casos tenemos este, algún, algún blog de notas ¿no? en donde hemos ido esbozando ¿no? algunas, algunas ideas a mano alzada este, o algunas cosas inclusive pues, con diferentes técnicas ¿no? de, de representación, collages, etcétera, o netamente de manera digital. ¿no? Hasta las versiones más acabadas, ¿no? en donde ya tenemos pues, posiblemente eh, fotomontajes ¿no? realizados a través de Photoshop ¿no? o a través de, de renders que nosotros hemos ido desarrollando, por ejemplo, con vistas de producto y demás. ¿no? Entonces, aquí nos encontramos... El primer punto fue el, el diseño de un portafolio ayuda a presentarme ¿no? ante un posible cliente, ante un contratante de servicios de diseño o a exhibir pues, mi potencial como, como diseñador o diseñadora. A continuación, este, este es el segundo punto que es el que estamos abordando, me permite eh, identificar en dónde está mi poder como diseñador o diseñadora. ¿no? Y Evidentemente, pues habrá que escoger aquellos casos que sean eh, sumamente representativos de, de, del poder que tenemos como diseñadores. ¿no? Ha habido gente que, pues, por ejemplo, le encanta el dibujo técnico, le encanta la cuestión de, de técnicas de representación, modelados 3D, y hay gente, por el contrario, ¿no? que dice, a mí no me interesa nada de interiorismo, ¿no? o nada de este diseño, este, el que sea, ¿no? diseño de producto, entonces, bueno, pues si es un área que no te interesa o para la cual no, no, no sientes esa afinidad, pues valdrá la pena más. no no eh, descartarla ¿no? dentro de la elaboración de, del book o del, o del portafolio. ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata básicamente el book? Bueno, pues se trata de un ejercicio de comunicación que nos representa, que convendrá este, ponerlo en, en código, por así decirlo, pues de una, de una pequeña narrativa, ¿no? Y por una narrativa, bueno, pues no tienen que hacer una, una carrera de comunicación, ¿no? Simplemente puede ser que vayan eh, de lo más eh, sorprendente que tengan, ¿no? En su capacidad diseñística o viceversa, ¿no? Comenzar este, gradualmente y hasta llegar a la parte medular, ¿no? Y aquí, bueno, sí valdrá la pena este, decir que eh, muchas veces el, el book no lo no vamos a poder exhibir de manera personal, ¿no? Ni siquiera en línea, ¿no? Es decir, va a ser un material que posiblemente esté en un formato digital y que apenas tengamos este, posibilidad de estar con, un, con otra persona, ¿no? Este, explicando todo el proyecto. Entonces, esto quizás ya nos llevará a los aspectos técnicos en donde tendremos que ser muy concretos, muy compactos, pero no mezquinos, ¿no? Es decir, tendremos que elaborar por cada proyecto eh, un contenido que sea eh, apropiado para explicar muy brevemente de qué se trata, por qué es una pieza maestra que nosotros curamos ¿no? y seleccionamos para incluir dentro de nuestro portafolios y los, los elementos eh, que ayuden a reconocer de qué se trata. ¿no? Es decir, por ejemplo, la técnica de manufactura, el año en el que fue elaborado, si este material fue hecho con, este, con el concurso de algún de algún camarada, ¿no? O de algún este, a, a apoyo de algún profesor, ¿no? O con, con compañeros o compañeras. E inclusive, pues lo que ha sucedido en el caso de algunos portafolios que hemos visto, este, que hemos visto proyectos que han sido desarrollados inclusive con artesanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué es lo que está haciendo? Pues mostrar la capacidad creativa que hay para, para trabajar este, con todos estos estos recursos ¿no? o todos estos elementos. Entonces, bueno, eh, ese sería el, como el aspecto técnico, ¿no? Cuidar que todos estos elementos que están eh, en juego al momento de, de, de, de armar un book, bueno, pues nos permitan contar una historia lo más consistentemente posible, ¿no? También es la ocasión de analizar todo este crecimiento que hemos tenido como diseñadores, no elegir el perfil por el cual nos vamos desgranando, y finalmente, la materialización, ¿no? Porque no tendría ningún sentido que tuviéramos todo este material sin la concreción del, del mismo, ¿no? Este, algunas, algunas recomendaciones. <coughs> Hay que pensar, ¿no? Este, calidad versus cantidad, pues prácticamente diríamos que es mucho más importante presentar calidad, ¿no? Esta este es una disyuntiva porque a veces de un proyecto nos gusta más la manufactura o el concepto de diseño o la representación. Y, bueno, valdrá la pena eh, concentrarnos en lo esencial, ¿no? Como estas prácticas que, bueno, pues a menudo este, están planteadas, ¿no? Desde, la, desde el ejercicio de, de las clases de, de, de, de diseño en el TEC, pues para pensar ¿no? en estos formatos por, como, por ejemplo, el elevator pitch, ¿no? Tenemos muy poco tiempo para comunicar la idea central y para que alguien voltee a ver este, nuestro trabajo, ¿no? Este, la, la apariencia, el orden, la calidad, ¿no? la, la información que estamos colocando en cada uno de estos proyectos, pues es este, un, un criterio que eh, orden, limpieza, sencillez, ¿no? Eh, son los elementos que nos podrían llevar a entender la, eh, la composición de páginas, ¿no? Sobre todos estos elementos que vamos a ir mencionando, ¿no? Y, y pues bueno, es posible que tengamos una, una diversidad de temas que nos gustan, ¿no? Desde... Pues este acercamiento que hay, ¿no? Desde LDI a aspectos de diseño de producto, diseño gráfico, señalética. Es decir, hay un, hay un repertorio muy, muy, muy amplio de, de elementos que entran en juego, ¿no? Se, han, se ha trabajado sobre diseño de campaña, algo de diseño y merca. Entonces, bueno, aquí pues valdría la pena como identificar, ¿no? Es, es, digo, selecciono esta imagen para enfatizar, ¿no? Como digo, conozco a algunas y a algunos de los participantes, no a todos. Pues pensemos, ¿no? Si le tuviéramos que hacer este, un press kit, ¿no? A cualquiera de estos personajes que, que son pues, notablemente visibles, ¿no? Personajes de la cultura, la ciencia, el arte, pues eh, nosotros pensamos que valdría el mismo tipo de portafolios para presentar sus talentos, pues evidentemente la respuesta es no, ¿no? Seguramente Albert Einstein, pues tendría este, una, un, una hoja de vida, ¿no? Un currículum, tendría un book considerablemente diferente a lo, a lo que tendría Marlin, ¿no? O inclusive pues Charles Chaplin, ¿no? Cada uno seguramente este, nos lleva a diferentes territorios, nos lleva al, al reconocimiento y a la emoción desde pues los propios recursos que ellos fueron este, representantes de, de estos temas, ¿ok? Bien, um, obviamente como cualquier proyecto eh, requiere estar eh, fundamentado en la administración del proyecto, ¿no? Y en este sentido, pues, un portafolios tendremos que identificar que entre algunos de sus recursos, como cualquier proyecto de diseño, pues necesitamos, primero que nada, definir de qué se trata, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que un portafolio nos va a representar, porque en muchas ocasiones el portafolio tiene que trabajar solo, ¿no? Es decir, no estamos nosotros físicamente para explicar un proyecto, ¿no? Entonces... Eh, en ese sentido, tenemos que visualizar desde dónde va a contar su historia y cuáles son los recursos con los que va a estar equipado su portafolios. Y ahí, bueno, tendremos que hacer una recopilación de todos los componentes que lo van a integrar. Entre ellos, pues evidentemente la división, el, el, el, la creación del concepto del portafolios, eh, cuáles son los contenidos que, que habrá. Y, evidentemente, pues empezar a darle la forma este, de un material editorial, ¿no? Ya sea que solamente vaya a estar en digital o que también decidamos darle la salida de un material impreso. Y ahí, bueno, tendremos que empezar a identificar todos los recursos que le van a dar vida. Por ejemplo, toda la colección de imágenes. ¿Qué entenderíamos por imágenes? Pues todo el repertorio de bocetos, eh, bocetos dibujos, sketches, eh, eh, fotografías, renders, mapas, planos, infografías, todo esto que hayamos hecho a lo largo de la carrera y que consideremos que sean elementos muy representativos de lo que fue ese proyecto de manera específica. A veces nos vamos a dar cuenta que estos materiales no siempre los tenemos en digital, entonces, bueno, habrá que programar aquí, pues, digamos, con un grant, pues, el escaneo, el retoque o conseguirlo, ¿no? La típica que lo tenemos en un disco duro externo o en otra computadora, bueno, todos estos elementos, todos estos contenidos, videos, fotos, renders, sketches, este, dibujos, eh, mapas, infografías, eh, GIFs, animados, ¿no? animaciones, textos, videos que nos hayamos hecho nosotros mismos, ¿no? o de situaciones eh, contextualizantes, pues evidentemente son materiales que tendremos que recopilarlos y ver que estén en condiciones. ¿no? Es decir, quizás el primer capítulo es identificar ¿no? que un book, un portafolio, me representa en segundo eh, lugar, bueno, toda esta personalidad que deberá tener el, el book. Tercer punto, todos los aspectos técnicos que a nivel insumos requiero para, para la producción del book y programar la producción. no Es decir, aquí tengo que tener una fecha que me planteo para tener el material listo bueno, pues digamos, administrativamente en los cursos, pues es fácil cuando estás en la universidad, ¿no? Porque sabes que al finalizar el semestre, pues tiene que ir de la mano de la conclusión de un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Entonces, este, pues digamos, los diagramas de GAN podríamos pensar que nos ayudan a administrar un proyecto entre 4 a 16 semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues, tiene que haber secuencialidad, pero también tiene que haber la, la flexibilidad para entender que hay cosas que puedo hacer durante la primera fase de planeación y en paralelo puedo ir haciendo algunas de la cuarta, quinta, sexta semana, ¿no? Y hay otras que son absolutamente solidarias, ¿no? Si no tengo, por ejemplo, el diseño del layout, pues difícilmente puedo empezar a maquetar, ¿no? Si no tengo este, el layout, este, eh, pues mientras puedo ir, a, ir buscando los, eh, las imágenes, los textos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, estas cosas no dependen uno de la otra. A continuación, tendríamos la idea de la puesta en página, ¿no? Este, el maquetar. Y, bueno, pues, ¿cómo empezamos maquetando? Bueno, empezamos haciendo estas exploraciones, estas aproximaciones gráficas, este, para finalmente poder concluir en una puesta en página. Este, normalmente, lo que, lo que hacemos ¿no? en la materia de, de IBP es poder administrar un proyecto de esta naturaleza para que, después de que se define ¿no? el, el carácter que va a tener el portafolio de cada quien, pues, empezar a hacer las exploraciones compositivas, ¿no? Y esto, pues, básicamente eh, hay un montón de literatura que nos puede apoyar tanto en bibliotecas, ¿no? Como en línea, sobre el diseño editorial. Aunque vaya a ser un material que esté exclusivamente, este, pues, en lugares, ¿no? De alojamiento de portafolios como Coreoflot, como Behance, ¿no? O en sitios web que nosotros decidamos montar nuestra, nuestro, nuestro material gráfico, pues todo parte de la administración espacial, ¿no? Es un ejercicio netamente compositivo del diseño gráfico editorial que, pues, en nuestros, los dispositivos móviles se sigue haciendo, ¿no? El diseño gráfico editorial digital, ¿no? O sea, si nosotros consultamos una página de noticias, tiene que tener una estructura en donde eh, entramos al, al, a, a través de una cabeza tipográfica que tiene una predeterminación eh, compositiva hasta que llegamos a leer hasta el pie de una imagen fotográfica, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto partimos de una retícula, este, que esta retícula, pues bueno, lo único que nos va a permitir es hacer un juego compositivo estableciendo pesos visuales, ¿no? Que es lo que encontramos en cualquier, en cualquier elemento editorial, ¿no? Y es una administración de componentes que le vamos a decir al público o al lector cómo queremos que se introduzca a este, a este contenido informativo. ¿Y cuáles serían los, los secretos en ese sentido técnicos del diseño editorial? Pues esencialmente se trata de tener un, una superficie en la cual vamos a empezar a colocar elementos. ¿no? Eh, conviene ver una retícula como un ejercicio eh, coordinador. ¿no? ¿Qué significaría en este sentido que quiero decir como coordinador? En cada página... Eh, va a haber elementos de orden fotográfico, de cualquiera de las, de, de las categorías de la imagen, va a haber textos y va a haber color, ¿no? Como nosotros decidamos administrarlo. La consistencia en el manejo de estos elementos, pues, obviamente nos va a permitir este, tener esta, este armado eh, en donde vamos a percibir que todos los componentes están familiarizados, ¿no? Me gusta pensar en la imagen cuando hacemos diseño editorial, pues, por ejemplo, en una dentadura, ¿no? Si yo les preguntara, este, eh, ¿todos los dientes son iguales? Pues, la respuesta obvia es no, ¿no? Cada, cada diente tiene una forma y función diferente, ¿no? Sin embargo, todos tienen una gran eh, tarea solidaria y, pues, bueno, a menos que alguien sea ¿no? hijo de vampiros, pues, tendrás tus colmillos. Pero en, en términos generales, pues, en todos los individuos hay una cierta similitud en la estructura eh, dental y todo se ve parte de lo mismo. ¿no? Lo mismo nos sucede en el diseño editorial. Cada página tendrá que tener este sentido de familiaridad, independientemente que quizás en el apartado de diseño de producto tenemos componentes mucho más este, tratados como producto. Quizás en, en el capítulo en donde abordamos técnicas de representación pues, vemos otro tratamiento de, de imágenes. ¿Pero qué es lo que siempre tenemos eh, en mente? Bueno, dentro del diseño de página tendremos márgenes que mientras eh, más grande sea el soporte en el que vamos a diseñar, pues convendrá tener unos márgenes mucho más amplios. Esto le da mucha limpieza al diseño, le da mucho aire, le da mucha consistencia. ¿no? Mientras más estrechos son estos márgenes, nos aproximamos peligrosamente al, al borde del papel, ¿no? de, lo, de la superficie que sea, y hay mayor riesgo de que los textos o las imágenes se corten. Y después, bueno, definir es lo que técnicamente conocemos como columnas, que son estas, est eh, estos eh, espacios verticales y las filas, que son los horizontales. Y aparecen unos componentes muy específicos del campo editorial, que son estos intersticios ¿no? o espacios entre columna y columna, que técnicamente se conocen como medianiles. ¿no? medianiles. Son unos, unos pequeños carriles que, cuya función es separar a una columna de texto de otra ¿no? y a una columna de texto, por ejemplo, de una imagen. ¿Qué tan amplios o qué tan eh, estrechos de, debe ser ese medianil? Pues hay un sentido de proporción. No hay una medida estándar ni un porcentaje estándar. No No, no, no, no podemos decir es el 20%, el 17%, el 15%. Está en función del de diseño de página ¿no? y el formato que nos, y el tamaño que vamos a elegir. Obviamente, si escogemos una hoja tamaño carta, ¿no? En formato apaisado, horizontal, vamos a tener un espacio de, de, de composición muy diferente a si trabajamos con una hoja tamaño carta en vertical, ¿no? O un formato cuadrado, ¿no? Por ejemplo, un 20 por 20, 19 por 19, se va a comportar de manera muy, muy diferente. ¿Cuál sería el criterio? Que esto, bueno, pues, en, en, los, en el buen puño de semestres que llevo impartiendo esta materia hay que percibir la, la proporción del, del, del tamaño final de la hoja, ¿no? Tiene que ser tan amplio el medianil como para que la tipografía no se pegue, pero también tiene que tener tal proximidad que entienda que se tratan bloques de texto que están unidos dentro de ese espacio compositivo, ¿no? Es decir, es una cuestión sensitiva y si yo me sigo en la lectura del, del, de la línea de texto, entonces debo abrir más el espacio entre medianiles, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si me parece que inclusive las columnas están dispersas, he de cerrar este espacio para entender que se trata de un, de, de campos que están eh, manejando el mismo texto, ¿no? Técnicamente se le llama campos a cada uno de estos módulos, campos o módulos. Y de hecho, pues digo, cuando nosotros eh, utilizamos un lenguaje publicitario, por ejemplo, para compra de espacio en redes sociales, ¿no? O en, en medios impresos, <coughs> Esto es lo que se comercializa, ¿no? Los famosos módulos o campos, y, y bueno, pues tú puedes tener desde un módulo, una oreja, ¿no? En un periódico tradicional, puedes tener un cintillo horizontal, vertical, puedes tener media plana, plana completa, plana, este, eh, cuarto de plana, octavo de plana, etcétera, etcétera, y viene de esta modulación, ¿no? Y aquí está el secreto comercial de una, de una página impresa, ¿no? Y si alguien me preguntara, oye, y entonces nadie puede, una vez que determinas la, la, el margen exterior, no, no puedes eh, rebasar una imagen. Imágenes, claro que se pueden rebasar, puedes tener diseños de dobles páginas en donde puede haber una imagen este, que ocupe las, las dos, los, los dos páginas compositivamente, o que ocupe solamente esta página, ¿no? La, siempre las nones van del lado derecho y las pares van del lado izquierdo, esto por una tradición... Eh, editorial, no. Siempre que abres cualquier publicación, la primera hoja que te encuentras es la página número uno. Este, aunque no se, normalmente no aparecen los los números de los folios hasta que están este, puestas en, hasta que están puestas en eh, en, en páginas eh, en donde hay, hay texto, ¿no? Si es una página en blanco, una página que repite el título de la portada, estas páginas suelen no llevar eh, folio o número de página, pero cuentan como tales, ¿no? Y aquí vemos cómo, cómo se articula ya una página en donde tenemos esencialmente el ejercicio del texto. ¿Esto qué nos implicaría? Pues el concepto, ¿no? La recomendación para armar un portafolio es generar una, una paleta de estilo tipográfico para manejar portada, este, títulos, perdón, subtítulos, como lo estamos viendo aquí, y los cuerpos de texto, ¿no? Que aquí, por ejemplo, veríamos un, un texto corrido que podría equivaler a la descripción de nuestro proyecto y tendríamos pequeñas llamadas, ¿no? O, o textos que podrían ser epígrafes, ¿no? Pies de imágenes que normalmente vendrán en otros, en otros tipos de, de tamaños de letra, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Como una retícula Toda esta retícula está generada a partir de la misma modulación, ¿no? De la, de la misma, del mismo grid, ¿no? Retícula. Entonces vean la versatilidad que nos da esta composición en página, ¿no? Es una, es realmente sumamente versátil y le da esta familiaridad que les mencionaba hace un momento con la idea del, del sistema dental, ¿no? Todos eh, parecen, son similares, pero cada cada página puede funcionar de manera independiente, ¿no? Aquí lo continuamos viendo como la manera de, de, de componer puede hacer sumamente dinámica este, este ejercicio, ¿no? Y aquí seguimos viendo, ¿no? Mientras más módulos tenemos, tenemos un mucho mayor control sobre el espacio, <coughs> generando un montón de puntos de, de apoyo para la, para la edición, ¿no? Normalmente esto es lo que vamos a tener en una publicación, este, sea digital o sea online, normalmente siempre tenemos estos, estos elementos, ¿no? y eh, pues digo ya para por último para llegar a esta última fase tendríamos que hablar de la tipografía no como como un elemento eh, que nos ayuda a comunicar esta esta narración no es decir si yo si tuviéramos eh, si fuera por ejemplo un taller pues podríamos hacer una exploración no de qué tipografía eres tú no este eh, o con cuál te sientes identificado o identificada y bueno pues habrá gente aquí que se sienta este, una tipografía caligráfica, ¿no? O otras personas dirán, no, yo me siento así como un banco muy institucional, ¿no? Soy sans serif, ¿no? Bien, es complicado, ¿no? Lleva mucho tiempo el entrenamiento para familiarizarte con la tipografía. Pero, ¿qué les podría recomendar muy, muy, muy brevemente? En, en este material, que lo van a encontrar con gran facilidad en línea, ¿no? O en cualquier libro de tipografía, es una clasificación mmm, bastante común, ¿no? y comenzaría básicamente desde eh, la historia ¿no? renacentista de la tipografía, con las primeras publicaciones impresas ¿no? realizadas en el siglo XV en Occidente, ¿no? aunque se imprimían con caracteres móviles desde muchos siglos atrás en Asia, pero bueno, para, para, para la cultura occidental representa ¿no? este, la imprenta con Gutenberg y su equipo ¿no? a finales del siglo XV, y es en donde comienza la historia de la tipografía industrial. ¿no? Entonces, estas fundiciones de plomo nos dan los primeros, las primeras tipografías y esencialmente ¿con qué, eh, con qué les podría decir que se podrían quedar como idea muy básica. Todos los que son estos tres primeros tipos de remates o serifs, como se llaman a estos rema, eh, terminaciones de las letras, pues evidentemente están relacionadas con tipografías familias que fueron diseñadas entre 1500, 1600, 1700 hasta 1800, ¿no? que es el caso de, de los serifs egipcios. ¿Esto qué significa? Que si a mí me interesa eh, comunicar tradición, institución, clase, permanencia, historia, este, comprensión de lo clásico, me he de ir por uno de estos fonts, ¿no? indudablemente. Algunos de los clásicos son... Caslon, Baskerville, eh, Century, eh, Times, ¿no? Times, que aunque es un, un font que se vuelve a diseñar en el, a principios de 1930, está inspirado en, en tipografía romana antigua, ¿no? Este, las inscripciones romanas de principios de nuestra era, ¿no? Entonces, si yo me, me identifico mucho más con una visión clásica, conservadora, ¿no? equilibrada este, soy un súper clásico del diseño y me gusta el diseño que, que tiene esta, este, este olor ¿no? a lo clásico, vete por una de estas tipografías. ¿no? Vete por una de estas tipografías y sin lugar a dudas vas a, vas a poder este, construir esto. ¿no? Obviamente vas a requerir colores este, muy similares, ¿no? colores muy clásicos. O por ahí, si tienes un perfil entre clásico experimental, pues te recomendaría a lo mejor escoger algunas de estas fonts, ¿no? este, clásicas, clásicas, y bueno, experimentar un poco con texturas contemporáneas, ¿no? si es que es, es la idea, ¿no? como decir, aunque soy un clásico ortodoxo del diseño, pero tengo una beta creativa, experimental y demás. ¿no? Palo seco, ¿no? son tipografías que se diseñaron a lo largo del siglo XX, básicamente, y se, y se siguen diseñando, este, dentro de las cuales pues, tenemos a las más famosas. ¿no? Este, una de mis tipografías favoritas es este, Futura, ¿no? es pero no tiene muy buen desempeño para largos cuerpos de texto, ¿no? La Futura, diseñada hacia 1920, Cacho, este, tiene muy buen rendimiento para, para, por ejemplo, títulos. Y después, bueno, pues tenemos uno de los grandes clásicos del siglo XX que sigue teniendo vigencia, ¿no? Helvética, ¿no? Diseñada a mitad del siglo XX, que pues acabamos de tener casi, casi un poco más de 50 años de Helvética en el mundo, ¿no? Sigue siendo una tipografía, de muy buen desempeño, pero hay que saberlas manejar, ¿no? Las tipografías no funcionan por sí solas. Tienes que tener una muy, un muy buen manejo, por ejemplo, en el rendimiento de cantidad de palabras por, este, por columna, ¿no? Por ejemplo, en un book, este, más o menos un promedio de siete palabras por columna es, es un buen promedio, ¿no? Como un periódico. Cuando leemos un libro de texto, técnico, novela, más o menos el promedio de palabras que hay son aproximadamente 12 palabras, ¿no? Porque cambia el ritmo de lectura. El tamaño de la tipografía que esté en puntajes, pues también tiene que guardar una cierta proporción. ¿Qué pasa con las tipografías caligráficas y las la de fantasía? Nos pueden apoyar para ciertos títulos, ¿no? O con el sentido, por ejemplo, para caracterizar este, el, eh, la comunicación como si lo quisiéramos hacer más personal, ¿no? Firmar una marca, ¿no? Este, poner un título con con tipografía este, de esta naturaleza, pues nos puede ayudar a hacer una, una comunicación pues un poco más personalizada. Aquí están algunos de los grandes fonts ¿no? de, de, de, de toda la vida. Time Roman, Garamond, Bologna Rockwell, Gil Sands. Son tipografías que este, tienen un bastante buen desempeño. ¿Qué les podría sugerir? Cuando estén eligiendo tipografía, bueno, además del tono de comunicación que habrá que obtener, este... La legibilidad es, no, no puedo decir que es el único sentido de comunicación, ¿no? Pero, pero sin lugar a dudas puede ser que tenga un 80 o 90% de peso, ¿no? Cuando ustedes vayan a elegir una tipografía, armen un texto, ¿no? Armenlo en el, en el idioma en el que vayan a querer que, que comunique dicho texto y vean cómo se comporta esa, esa, ese, ese armado de texto, ¿no? Eso es una reco recomendación, ¿no? Y, este, y, por supuesto, ¿no? Que vaya a tono con lo que quieren eh, comunicar, ¿no? Y exploren, ¿no? Exploren este, los diferentes tamaños, ¿no? La tipografía, pues, es un tema de especialidad. Digo, es muy, este... Eh, lo que conviene decir en este momento es investiguen, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Aunque todos estos eh, tipos de letras son sans serif, todos ellos tienen diferente rendimiento, ¿no? Por ejemplo, reconocemos que las, las minúsculas, cuando tienen muy poca altura en X, esta altura, este... Nos hace, eh, nos hace reconocer una tipografía que fue diseñada posiblemente pues, hace más de 100 años. ¿no? Mientras más altura en X tienen, por ejemplo, esta que aparece como grotesca, pues son fonts que están diseñados mucho más contemporáneamente. ¿no? Por ejemplo, aquí al final está Futura, ¿no? que es una tipografía de 1930 aproximadamente, 2730, pues no tiene una altura tan grande como, este, como esta grotesca, ¿no? Que esta lo que nos garantiza es que aunque elijamos una tipografía de un puntaje muy pequeño, va a tener gran legibilidad, ¿no? Porque los grandes maestros tipógrafos, pues, es en lo que van, ¿no? Es muy importante la altura de la minúscula, la altura en M o N, como técnicamente se le conoce, o X también, para determinar ese desempeño, ¿ok? A componer con tipografías de fantasía ¿no? o tipografías caligráficas puede traer estos riesgos. ¿no? A lo mejor nos pueden ayudar a caracterizar un mensaje, pero solamente cuando necesitemos un acento muy especial. ¿no? Si, no lo, si no lo requerimos, pues la recomendación sería preferentemente no utilizarlas. ¿no? Y por último, me, me gustaría pues hablar de las, eh, ya para terminar la, la, la, la presentación, bueno, ¿qué, ¿qué otro recurso va a ser importantísimo al momento de la puesta en página? Pues evidentemente el manejo de, la, de, de las imágenes, ¿no? Algunas van a proceder de renders, algunas van a proceder de, este, de animaciones, ¿no? Vamos a tomar capturas de pantalla, vamos a tomar eh, a generar, ¿no? Algunos, algunos recursos, pues a partir de JPGs, PNGs, PDFs, vectores que nosotros tracemos, ¿no? ¿Cuál sería aquí el criterio? La mayor limpieza posible, ¿no? La mayor limpieza posible que nosotros podamos tener en el manejo de nuestras eh, de nuestras imágenes, este, nos va a permitir concentrar toda la atención de, los, eh, de las personas que consulten nuestro material y que se puedan enfocar en aquellos aspectos que nos interesa que, que descubran, ¿no? Entonces, bueno, habrá que echar mano de todos los recursos que estén disponibles, ¿no? Me ha tocado, pues, que en algunos casos... Pues no hay un manejo muy, muy eficiente, pues, de programas de retoque, ¿no? Por ejemplo, de un Photoshop, bueno, pues, si necesitamos auxiliarnos de alguien que nos pueda ayudar a hacer esta tarea, hay que hacerlo, ¿no? Es decir, dentro de la multiplicidad de tareas del diseño, pues, es difícil, ¿no? Es difícil el día de hoy hacer todo el repertorio de, de, de, de tareas, ¿no? Este, luego subir esto a web, que esté animado la programación, ¿no? La red social, muchísima información que te, que te genere likes, que te genere ventas, que te... mercadotecnia digital, pues son un montón de aspectos que muchas veces lo que necesitamos es una fotografía que nos ayude a representar, pues, este gran... esta gran capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tener en mente, ¿no? Que, pues, la, la, la fotografía que no simplemente sea la, la foto estática, ¿no? O el render estático, sino también que nos permita pues mostrar un cierto potencial creativo en, la, en el acomodo de los, de los, de los, de los componentes. Uh -huh. Y este, pues todos los elementos que nos ayuden a enfatizar ¿no? Lo, el, el sentido compositivo por el, el cual este, generamos un, un recurso, pues evidentemente nos permitirá, este, nos permitirá eh, en la ocasión que tengamos, hacer una exploración para comunicarlo al, al, al público. ¿no? Y por último... <coughs> pues bueno, pensar cómo todos estos elementos, ¿no? Que nosotros ideamos, diseñamos, bueno, pues a veces han sido en el contexto, pues de open rooms, ¿no? O de, de todas estas eh, experiencias, ¿no? Que, pueden bueno, particularmente en, el, en, en la región entiendo que, que pues digo, ya son eh, prácticas habituales, ¿no? El, el incentivar que los alumnos, este, pues tengan una, un acercamiento, ¿no? Con casos, casos reales de productos, bueno, pues, presentar, ¿no? Todo el, el recurso, toda la fuerza suministrada, pues, por ejemplo, algo como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y, eh, y bueno, pues, ya por, por, por último, este, me interesa presentarles eh, ah, eh, veloz, ve, velozmente este, uno de los, algunos de los últimos resultados, ¿no? Específicamente de, de, de portafolios, en donde, bueno, por un lado, no es un, no es un trabajo que se pueda hacer en una semana, hay que tener paciencia, ¿no? Como todo proyecto de diseño, este, pues son, son proyectos sofisticados, hay un montón de planeación, hay un montón de, de, de etapas que tienen que irse cumpliendo progresivamente, este, porque, bueno, pues no es posible de un solo golpe este, tener la noción, tener la idea, tener los recursos, tener el, la retícula, ¿no? Tener el, el, el armado y demás, ¿no? Es una tarea, este, pues ciertamente, bastante, bastante comp complicadona, ¿no? Entonces, eh, quiero... Sí, dame un segundo, Juan. ¿no? Es el home office. Ah, les quiero compartir... Eh, um... mm -hmm. Sí, sí va, va a haber sesión de preguntas-respuestas, sí, por supuesto. Y este, en este caso, eh, quiero compartirles un, un trabajo, digo, por supuesto que es, eh, al, a, lo hace ¿no? un, un alumno con, con un notable, una, una notable calidad de, de trabajo en, en su diseño. Entonces, bueno, pues hay, hay una serie de, de recursos que, que pues digo, aquí no vamos a poder ver el, el, el proyecto con, eh, en toda su secuencialidad. Pero pues vamos, por supuesto, ¿no? Que toda la organización de la información tuvo que ver con ir construyendo progresivamente esta información, ¿no? Por las condiciones de trabajo, pues ahora de pandemia, ¿no? Que, que lo sabemos, este, pues digo, este material usualmente terminaba impreso, ¿no? Ahora el objetivo, pues dentro del, de la materia, pues ha sido que cada alumno ya decide si lo imprime o no, pero tiene que tener esta configuración y después se pasan estos contenidos. Entonces, bueno... ¿Qué, ¿Qué hay detrás de, de todo este material? Pues hay la elección de un formato, hay la elección de una retícula, hay la elección de una paleta tipográfica, hay una elección de una paleta para el tratamiento de las imágenes y la narrativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué, ¿en qué consiste estos armados del portafolio? Pues tiene unos recursos de orden gráfico, ¿no? Como estas viñetas. Este, una selección de, de tipografía para comunicar todos estos contenidos, ¿no? Las categorías están establecidas por los diferentes pesos y los acomodos. Y, y bueno, pues la atención a esta instrucción, ¿no? Manejar información lo más limpia posible, ¿no? Lo más limpia posible, porque eso, bueno, pues nos ayuda a configurar, ¿no? Muchas de estas imágenes pues tienen retoque, las fuimos revisando, ¿no? A, a lo largo de todo el proceso de trabajo y pues vean aquí, ¿no? Cómo, cómo se alcanza a percibir, ¿no? La, la importancia de la estructura de la retícula, ¿no? Nos ayuda a organizar los campos visuales. Aquí, por ejemplo, pues hay una primera columna, segunda, tercera, cuarta columna, ¿no? Aquí es una modulación a 16 módulos, ¿no? Una división espacial a 16 módulos. Y noten, ¿no? Como aquí, por ejemplo, está una imagen ocupando todo el campo de 16 módulos, ¿no? Y aquí, bueno, pues, da una gran flexibilidad para hacer este tipo de juegos visuales, ¿no? Con descripciones, este... Entonces, bueno, si me preguntaran, ¿no? Bueno, ¿por qué un portafolios puede verse mucho más de diseño, no? O puede verse editorialmente mucho más atractivo? Casi, la respuesta casi estaría fundamentalmente centrada en contar, ¿no? Con, contar con una retícula muy dinámica, ¿no? Tampoco de 64 campos, ¿no? Porque también pues, se vuelve una cuadrícula, una retícula de cuadro chico, ¿no? Pero sí que haya la suficiente flexibilidad para tener apoyaturas de espacios intermedios, ¿no? 16 campos me parece un número genial, ¿no? Cuatro columnas por cuatro filas y quizás con la apoyatura de dividir cada módulo en un espacio, o en una línea auxiliar, ¿no? Con eso puedes tener una gran flexibilidad. Formatos de 20... Oh, cuadrangulares, son formatos bastante dinámicos, nos hacen salir del, del paradigma de la hoja carta, ¿no? de la hoja media carta, son formatos que cuando los hemos visto en, en Open Rooms y en este tipo de, de exposiciones, son formatos muy muy agradables y obviamente cuando vemos la, la dinámica ¿no? de apertura de un, de un material de esta naturaleza, pues el material este, adquiere mucho más presencia, ¿no? Además con un formato que cuando lo cerramos, pues este formato casi rectangular, ¿no? Cuadrangular, 20 por 20 o 21 por 20, nos puede funcionar muy bien. Y como ven aquí hay un, un, un control muy, muy estricto de la paleta de color, ¿no? Hay este, un manejo súper clásico de la línea de diseño y, este, y, bueno, esto llevó prácticamente dos meses y medio de trabajo, ¿no? Del montaje en página. Aparte, recopilar este, todas estas imágenes, ver cuáles servían, este, cuáles fueron en su momento eh, el concepto de inspiración del, del proyecto de diseño, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, este, me, cuando me, me, me invitaron ¿no? a, a dar esta cápsula, pues digo, también me, me pidieron. ¿no? Será interesante ¿no? que, que pueda ver la, la, la presentación ¿no? de lo que es posible hacer con alumnos, ¿no? Que aunque no tienen formación específica de diseño, de diseño, editor, de diseño gráfico editorial, pues finalmente, ¿no? Este, el pensamiento de diseño tiene que ver con administrar un proyecto en donde hay un concepto central, ¿no? Y me parece que, digo, además del, del talento de este alumno, que por supuesto pues es uno de los alumnos que este, lo he tenido en otras materias, ¿no? Y es de una gran calidad todo su trabajo, pero si pudiéramos revisar más, más casos no estarían muy, muy distantes, ¿no? Porque, bueno, hubo una comprensión de la dinámica espacial, de la dinámica del producto, portafolios, book, o como le, le gusten llamar, ¿no? Eh, y, este, y, bueno, pues ya ahorita entenderán la importancia de tener, pues, tanto el discurso narrativo como el discurso gráfico, cómo se estructuró desde la naturaleza de la, de la retícula, ¿no? Que me parecería que ahí está el principal red, eh, secreto de toda la organización de estos contenidos, ¿no? Y pues finalmente, una vez que se tienen estos elementos, pues sabremos que pasarán a digital, ¿no? Pasarán a, un, a algún sitio, ¿no? Para elaboración de páginas web, ¿no? Wix o cualquiera de estos, ¿no? GoDaddy. O les, le pasarán este proyecto a algún administrador de, de web. Y también, pues, lugares para alojar portafolios, ¿no? Como Flood <coughs> Behance, ¿no? Todas estas plataformas en donde nosotros, pues, podemos subir las imágenes fotográficas y demás. Bien, pues, mmm, terminaría aquí la, la, la, la recomendación, ¿no? Este, recapitulando, uno, este, tener en cuenta que es un ejercicio que va a representar mi potencial como diseñador o diseñadora. En segundo lugar, que tendré que darle un, un, unos atributos, no una personalidad, ¿no? O sea, pues, si yo soy Marilyn Monroe, y si soy Albert Einstein, pues, no puedo comunicar las cosas de igual manera, ¿no? O sea, me convendrá identificar cuáles de estos elementos eh, me hacen eh, pues me hacen poderle poner una estampa a mi diseño no en qué me diferencio del resto de los diseñadores y en tercer lugar pues poder hacer la gran cobertura técnica que tiene que ver con elegir un formato apropiado este hacer una retícula no que sea suficientemente dinámica pero sencilla escoger una muy buena paleta tipográfica no que también sea eh, que vaya con, conmigo o con el tipo de diseño que me gusta hacer y, este, y elegir la paleta de tipografía, la paleta de color y la paleta este, de, de imágenes, ¿no? Es decir, aquí pues hay un predominio de imágenes de alta realidad ¿no? como son fotografías y renders, ¿no? Pero si yo soy un diseñador mucho más conceptual, ¿no? Mucho más de exploraciones, pues quizás va a parecer un book muy de sketching, ¿no? Muy de exploraciones mucho más sueltas y demás. Finalmente, pues, me, me quedaría, ¿no? Con estas tres grandes, este, eh, sugerencias, ¿no? Uno, primero, no pierdan de vista que, recuerden, ¿no? Este book va a representar su trabajo. En segundo lugar, este, convendrá, ¿no? Que comunique con ciertas propiedades estos atributos. Y en tercero, pues, que sea prueba de balas, ¿no? Que la paleta de tipografía, la paleta de color, la paleta de imágenes puedan funcionar muy cómodamente, ¿no? Con mucho beneplácito, este, pues a partir de una retícula que les permita organizar estos contenidos informativos, ¿no? Con estos tres elementos, me representa, este, me permite comunicar ¿no? este, algo especial de mí y todo el aspecto técnico, ¿no? Formato, la retícula y, este, y esta paleta de tipografía, imágenes y, este, y la paleta de color. Con eso concluiría, para dar... Este, para dar este pie a las preguntas, comentarios, preguntas. Muchas gracias, Evaristo. Una duda, para respetar tus tiempos, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer preguntas? Este, um, tendríamos 15 minutos, 15 minutos para... Perfecto, muchas gracias. Les toca a ustedes, chavos, preguntas. José Ignacio, yo, yo le tengo... por todo también. ¿quieren sí, yo... levantar su mano? Y les vamos dando la palabra. Pueden levantarla con la manita virtual. y Sí, adelante, adelante. Bueno, profe, yo lo que le iba a preguntar, y a lo mejor suena un poco, un poco tonto, pero un proyecto como este de portafolio lo tendría que hacer a medida que yo voy avanzando en la carrera o es algo que yo hago una vez que ya terminé todos mis proyectos que... O sea, para decirlo en términos sencillos. ¿Lo hago al final cuando ya tengo todos o lo voy creando a medida que avanzo? Ok, la, la respuesta es, eh, conviene ir administrándolo progresivamente, ¿no? De hecho, esta materia, eh, por, por en el momento, ¿no? Y en los planes de, de antes a TEC 21, este, por ejemplo, los alumnos que llegaban a esta, que, que, que han estado llegando todavía hasta esta materia, pues son alumnos que prácticamente en cada semestre alguna de las materias les piden armar un portafolio de ya sea de un proyecto o de todo lo que han ido recorriendo. En el extrañísimo caso que de, de gente que ha venido de, de otros campus a Guadalajara y que no han tenido esta práctica, pues evidentemente le batallan mucho más, ¿no? Primero, porque no hay una administración previa, ¿no? Han sido muy pocas ocasiones, ¿no? Pero la recomendación sería verlo armando en, en paralelo, ¿no? Inclusive, aunque no te lo, lo, lo pida algún profe o en algún semestre, la recomendación sería, haz una curaduría, ¿no? No sé si, si has escuchado el, el concepto, pero, o sea, trata de establecerte, ¿no? Este, de, de este semestre, de las cuatro, cinco, seis materias que tomé, ¿qué trabajo me representa, no? ¿Qué, repre qué trabajo representa mi, este, mi, mi potencial de diseño, no? Digo, a lo mejor hay una materia que dices, bueno, cerámica, ¿no? No me interesa, no me gusta, no... No, no, no brilló, ¿no? Pero producto, me encantó, ¿no? Y me gustaría conseguir trabajo o me gustaría proyectarme como un diseñador especializado en este tema. Entonces, ve, hace, ve haciendo esa curaduría, ¿no? Y curiosamente, bueno, algo que, que, que está sucediendo en, es este se está identificando, pues, la, el potencial que tiene el, el, ir, el ir preparando progresivamente este material, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en poco tiempo vamos a ver que que, pues, una materia tipo portafolios, no sé, ¿no? Voy a estar presente en, en no sé si en algunos campos o lo que sea, o habrá talleres, porque conviene irlo haciendo progresivamente, ¿no? Revisar la redacción, revisar todos estos elementos, y este, porque, bueno, pues, también, ¿no? El, el hecho de que ustedes vayan teniendo ya alguna experiencia, alguna aproximación al campo profesional con algún proyecto, ¿no? Que, que pueda ser representativo de su interés, este, va a funcionar, ¿no? Para, y fíjate que, José Ignacio, que me, me ha tocado, por ejemplo, eh, pues digo, la materia. Ah, eh, eh, hacemos una, una exploración al principio, ¿no? Y a ver si esto ayuda a que tú mismo me respondas. Llegas al último semestre de la materia y resulta que José Ignacio ya tuvo prácticas profesionales, o sea, ya trabajaste en una empresa, ¿no? Y resulta que Evaristo, ¿no? que es tu compañero, no ha tenido ninguna, ninguna práctica profesional. ¿Quién lleva una ventaja? Para, para el mundo laboral. ¿Quién tiene pues, la práctica profesional? Pues sí, ¿no? Quien ya estuvo en, un, en una agencia, en un despacho, ¿no? En un taller de diseño, pues evidentemente, ¿no? La, si yo no tengo esa, esa experiencia, pues apenas voy a salir, ¿no? De, de las clases de la carrera. Cada vez esto se ha reducido. O sea, me refiero a que cada vez hay mucho más alumnos que ya en sexto, séptimo semestre ya han tenido sus prácticas profesionales, ¿no? Inclusive algunos ya hasta se han quedado, ¿no? Entonces, pero antaño eh, era un 60-40, ¿no? O sea, el 60% no habían tenido prácticas y el 40% ya habían, ya habían tenido experiencias de trabajo, ¿no? Entonces, pues obviamente era una competencia simétrica, ¿no? Porque quien ya sabía, pues llevaba todas las de ganar, ¿no? Ahora, este, pues en ese mismo sentido, ¿no? ¿Para qué esperarte al final eh, a producir un material que, este, que lo puedes ir administrando de mucho mejor manera, sacándole mucho más brillo? Este, pues quizás desde después de que pasas el primer tercio de la materia, ¿no? Ya tienes proyectos, ya, ya has reflexionado, ¿no? Ya, ya, ya puedes emitir inclusive un juicio, ¿no? Sobre tu propio proyecto, o tu, tu propio perfil. Ok, José ¿nación? Ya, claro. Gracias, profe. Uh -huh. María José, ahora sí. Ah, yo, yo tenía dos preguntas, profe. Uno, sí. que si el diseño de pro, o sea... Si ya te vas por diseño de producto, ¿esta materia la seguiríamos llevando o ya es como más reservada a diseño gráfico? Porque pues tiene muchísimo que ver con diseño gráfico, no más que de producto. Pero... Este, María José, no, no entiendo si me estás eh, preguntando sobre la materia en la que se elabora este contenido. Sí, sí. Esto, por ejemplo, lo está, eh, se está trabajando con en una materia que se llama Introducción a la Vida Profesional, que forma parte de los planes anteriores a TEC-21. Uh -huh. pero, este, pero esta materia, digamos, tiene una relación con el Departamento de Diseño y con el Departamento de Vida y Carrera, el, C el Centro de Vida y Carrera. Entonces entiendo que, que bueno, pues sigue siendo un de interés, ¿no? De, de, de interés el que, el que pueda haber un acompañamiento, como tal, no hay en, en los campus una materia que se llame portafolios, ¿no? Este, o diseño de, de portafolio que tiene mucho de diseño editorial. Y, este, y, por ejemplo, en Guadalajara tiene esa particularidad, ¿no? Aunque cada vez habrá menos alumnos, ¿no? Anteriores al, al, al, a TEC 21, pero sí hay el interés tanto del departamento como de la propia, este, del centro de vida y carrera en entender que los alumnos que están relacionados con ahora con, con las entradas creativas, pues les conviene hacer un book eh, que, en el que puedan subir este material pues, a SoundCloud, ¿no? Este, por ejemplo, yo estoy trabajando en, en, en, con, con algunos alumnos que están haciendo música, que están haciendo video, que están haciendo performance, no sola, fotógrafos, ¿no? No solamente diseñadores. Entonces, aquí pues digo, entiendo que esto, este, Daniel, Ale, Entiendo que esto, por ejemplo, está ofertado a la región, ¿no? O sea, es de esta plática, ¿no? Esta cápsula, pues, de alguna manera tiene que ver con, con, con la región, ¿no? Este, esta occidente de la cual eh, Guadalajara, pues, hoy día es, eh, digamos, el eje eh, gravitatorio, ¿no? Entonces, ahí lo que te podría sugerir, Manuel José, es, pues, en determinado momento, ¿no? Primero, si ves que por allí se, se oferte algo de diseño editorial... Pues yo originalmente soy diseñador gráfico, tómalo, ¿no? Tómalo, es, es muy bueno, ¿no? El, el, el diseño editorial. Y, este, y si en alguna ocasión, ¿no? Este, pues digo, ahí no, no sé cómo opera el TEC de Monterrey, ¿no? Si puedes tomar en un futuro, ¿no? No sé si eres TEC 21, este, la materia de eh, introducción a la vida profesional dentro de CBC, pues te lo recomendaría, ¿no? Digo, esté yo o no esté como profe, este, pues sí te recomendaría porque, digamos, es una mirada especial, ¿no? Porque... En el Centro de Vida y Carrera, pues, enseñan todos estos protocolos, ¿no? De hacer el currículum, ¿no? Cómo asistir a una junta de negocios, a una entrevista de trabajo. Pero la manera en la que se comportan, ¿no? La, las actividades que tienen que ver con las, nuestras industrias creativas, pues, no, o sea, no es, con no es con un currículum, ¿no? O sea, necesitas mostrar este músculo, ¿no? Tu video, este, tu proyecto, tu enlace, tu código QR, ¿no? El hipervínculo, este... Todas estas cuestiones en digital, ¿no? Este, con fotos de excelente calidad, con videos de excelente calidad, ¿no? Como, como este, pues, mi compañera, ¿no? Ale Alfaro, pues señala, ¿no? O sea, súper cuidadas las imágenes fotográficas, ¿no? Los videos, los audios, todos estos componentes, lo, lo, que estén en las mejores condiciones posibles. Y tengo una otra preguntita rápida. Sí. Este. Sobre las retículas, las retículas, o sea, pues me imagino que en tipo ilustrador y así, pues puedes poner las guías, pero ¿se descargan o cómo funcionan las retículas? Sí, para, para las retículas, María José, es importantísimo este, definir primero el tamaño, del, el tamaño de la hoja, ¿no? Sí, sí, sí. Que puede, te puedes ir por un estándar como tamaño carta, ¿no? 21.5 por 28, ya sea ver, eh, vertical, vertical horizontal, ¿no? Este es un formato de industria, ¿no? Ya cuando le empiezas a, a cortar centimetrajes, pues ya le empiezas a volver un 22 por 22, 20 por 20, etcétera, ¿no? Y a partir de allí, yo que, que, que recomiendo, pues siempre pensar en términos de diseño, ¿no? Un margen más o menos generoso, más o menos que cuando tú estés tomando una hoja, este, que tus pulgares, por ejemplo, no tapen la columna de texto, ¿no? En el caso del documento impreso, ¿no? Siempre estos márgenes visuales amplios eh, huelen mucho más a diseño, ¿no? Y me ha funcionado bastante bien, bien trabajar con los alumnos pensando en generar 16 campos o módulos, ¿no? Que viene de una división de cuatro columnas en vertical por cuatro columnas en horizontal, te da 16. Y el software eh, ideal para, para esta tarea, ¿no? Profesionalmente, es InDesign, ¿no? Ese es el, el InDesign porque es un, es un programa hecho, pensado, ideado para maquetar, ¿no? maquetación editorial. Entonces, puedes replicar la cantidad de páginas que decidas. Puedes tener inclusive páginas con una retícula y otra sección con otra retícula. O sea, es, es el programa profesional, ¿no? Por excelencia para, para editar. Ilustrador también te puede dar un acercamiento, nada más que, bueno, ya a medida que vas metiendo más y más y más páginas, ya con... JPGs, PCDs, este, TIPS, etcétera, etcétera. Este, tú puedes, te, se puede tardar 40 minutos guardando un, un archivo, ¿no? De 32 páginas, ¿no? 40 páginas con imágenes en alta resolución. En InDesign, así, ¿no? En un pestañear te salva un archivo con los archivos, con la, las incluso, los recursos más pesados que te puedas imaginar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. De gusto. Eh, algo que he visto en los alumnos y en muchos trabajos es el miedo a los espacios en blanco cuando tienen espacio en blanco sienten que algo falta y quieren rellenarlo ¿hay algún consejo que les quieras dar? no pasa nada no, no, no pasa nada Entonces, en ese sentido la mayor limpieza este, pues obviamente genera el es, es, uno, es, un, es un concepto muy muy interesante no del análisis del de, de la estética, ¿no? De la teoría de la estética, el horror vacuum, ¿no? El horror al vacío. Este, damas y caballeros, la mayor limpieza, pues primero huele a diseño, ¿no? A la mayor limpieza, ¿no? Este, nos permite una mayor concentración en, el, en, en los aspectos, pues de apreciar, ¿no? Y bueno, si ya diseñaste algo que recibió una mención, un premio, digo aquí por ejemplo Ale, ¿no? Que con mucho éxito lleva la materia de joyería pues, digamos, este, pues en la medida en la que tienes la máxima posibilidad ¿no? de contemplar ese finísimo trabajo ¿no? a una escala de mini detalle, pues, no quieres que nadie te esté este, molestando, ¿no? Mientras estás apreciando el volumen, la forma, el brillo, ¿no? La dirección, la composición, la proporción de los elementos, ¿no? Entonces, pensar eso, ¿no? Que cuando, tenemos, cuando vamos a poner algo, yo le sugeriría, que sea algo que realmente vaya a aportar algo distintivo, ¿no? O sea, no aventar un párrafo ahí de 3400 palabras, ¿no? O sea, en ese sentido pues la la máxima, pues que algunos le atribuyen a este arquitecto, ¿no? A Lloyd, otros a Sullivan, la famosa frase de menos es más, este sigue teniendo vigencia, ¿no? Algunas reinterpretaciones de esta frase es lo suficiente es más, ¿no? También cuando dejamos ahí un objeto solo sin ninguna explicación pues de pronto y de qué se trata esto, ¿no? Entonces, la información pertinente, eh, estamos finalmente en un ejercicio de comunicación con una pieza editorial. Entonces, bueno, que haya mucha limpieza, pulcritud, orden, ¿no? Este, y esto, una retícula muy bien trabajada, este, muy bien ideada, te, te lo va a facilitar. ¿no? Muchas gracias. Emanuel hizo una pregunta en el chat de, acerca de su logo. Sí, es muy importante... Pregunta, ¿cómo se hace la planeación para...? Emanuel, ¿es cómo planeas, cómo usar tu logo en diferentes páginas? ¿O por dónde va tu pregunta? O la planeación para diseñar un logotipo. ¿Sí? Parece ser que es la planeación para diseñar un logo? A ver, ¿qué nos contesta? La planeación para diseñar uno. Bueno, es, eh, es otro tema selecto del, del, del diseño gráfico, ¿no? La creación de marcas y logotipos. Pero eh, también es un proceso de diseño, Manuel, entonces implica también entender, ¿no?, de qué se trata, este, pues, por ejemplo, esta personalidad, ¿no? A lo mejor tú eres un diseñador muy experimental, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa esto? Pues no puedes tener un diseño gráfico de, una, de un branding personal que parece diseño de un banco, ¿no? O sea, si justamente tú, este, tu tratamiento es mucho más experimental, ¿no? Trabajas con sonido, trabajas con formas, con materiales, los sometes a más allá, ¿no? De las tolerancias máximas, ¿no? Para, para que estos recursos hablen por sí solo, pues, no podrás tener una marca gráfica, ¿no? Un logotipo como de banco, ¿no? Tendrá que, que, que ir en esa consonancia, ¿no? Este, una experimentación gráfica de ritmos, etcétera, etcétera. Entonces, es, eh, es un montaje similar, ¿no? Como, como cuando brifeamos en diseño, ¿no? Digo, aquí mis colegas, ¿no? Daniel, ¿no? Ale. Este, estuviéramos eh, desarrollando un proyecto, pues todo parte de identificar cuál es el objetivo, ¿no? Un book es comunicar eh, de la mejor manera eh, nuestro músculo, ¿no? Para qué somos buenos, qué nos gusta. Pon lo que te gusta hacer. No pongas aquello que no te gusta hacer o que no te veas haciendo. Eso descártalo, ¿no? ni se te ocurra meterlo en el book, porque es la maldición, ¿no? Por eso te van a buscar, <ríe> si no te gusta hacer planimetría, y lo pones así como, bueno, pues, para relleno, por eso te van a buscar, ¿no? Para, para que hagas. Entonces, con el diseño de marcas y logotipos pasa lo mismo, ¿no? O sea, primero es identificar, este, bueno, eh, ¿cuál es este, este...? Son estos atributos personales, ¿no? ¿Cuál es mi mantra, ¿no? De, de marca personal. Soy un diseñador creativo, proactivo, experimental... <ríe> Me gusta una estética no postmoderna, lo David Carson, ¿no? O sea, por ejemplo, este, este gran diseñador que no es diseñador, ¿no? Que, era, que fue un psicólogo, surfista, ¿no? Y que en la, finales de la década de los 80 destruyó el diseño, el diseño editorial, ¿no? Con sus famosas eh, publicaciones, Ray Gunn, etcétera, ¿no? Y, produjo una, una alteración ¿no? en la manera en la que se diseñaba. Y bueno, su explicación era muy sencilla, ¿no? Como él era surfista, no era diseñador editorial, pues él decía, pues yo me imaginaba, ¿no? Que así como surfeando en las olas de California, pues así tenía que funcionar la página, ¿no? Entonces la tipografía se tenía que ir abriendo como olas, ¿no? Surfeadas. Y bueno, puso de rodillas al diseño editorial tradicional, ¿no? Hoy nos quedó ya como un estilo, ¿no? Entonces, bueno, muchos eh, diseñadores ¿no? y agencias de diseño ya posteriori, pues se han quedado como una estética, ¿no? Este, de ruptura, de este, transgresión, como en su época el punk, ¿no? Entonces, bueno, igual, ¿no? Si, si hoy día tú eres un diseñador que te visualizas, ¿no? Como mucho más experimental, transgresor, este, eh, eso pues, preferirás esas formas, ¿no? Y hay diseñadores que se identifican como con el good design, ¿no? Este, todas estas eh, estéticas, ¿no? Así súper a prueba de balas, ¿no? Que no se cae en nada de su lugar. Pues, obviamente, ahí convendrá ser eh, recrear estas formas muy consistentes, ¿no? Muy, muy de todos los tiempos, ¿no? Eso dependerá. Pero más o menos esa sería la planeación de un, de un diseño, ¿no? Y en la materia, pues, es, por ejemplo, parte de lo que hacemos, ¿no? Imagínate que en este grupo, ¿no? Natalia, ¿no? Que ya tuve la suerte de trabajar con Natalia Robles en otro semestre, en otra materia, pero imagínate, ¿no? Giovanna, Manuel Saldaña, Taide, ¿no? Este, Manuel Maqueo, ¿no? Todos ustedes posiblemente son ahorita compañeros de diseño industrial, ¿no? Dentro del, del TEC, pero en cuanto a que de candidatos a graduar y terminen la carrera, todos ustedes van a ser competencia todos estuvieron en los mismos talleres, con los mismos profesores, tienen la, la, una formación muy, muy similar, ¿no? ¿En qué se van a diferenciar? Bueno, pues a lo mejor a Natalia le gustó joyería, ¿no? A monse Quintero le gustó diseño de producto, ¿no? Este, a Yasu le, le, le gustó ¿no? Este diseño eh, de experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí se va a vivir la, la, la perspectiva diferente de, de, de trabajo, ¿no? Entonces, esto les va a hacer crear una identidad diferente como, como diseñadores uh -huh. diseñadoras entonces todos con su camarita o con sus iconitos vamos a darle un aplauso de Baristo a todos a todos gracias chicos muy bien la, ya saben la grabación de, de, de... Este pequeño bloquecito se las voy a mandar a todos para que la tengan y la puedan estar revisando. Muchas gracias, Evaristo. No sé, Ale, si quieres decirles algo. El micro está cerrado. Uh -huh. Sí, muchas gracias, Evaristo. Eh, pues yo quedé de ver a mis alumnos otra vez en mi sesión de Zoom. Daniel, no sé tú. No, los míos ya, ya están libres a partir de ahorita. Ok, yo veo a mis alumnos 10 minutos en la sesión de Zoom, por favor. Okay. Gracias, Evaristo. Gracias. Eh, muchas gracias, gracias. Ale. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Felices fiestas, que la pasen muy bien. Cuídense. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias.